Sí, muy pero muy buenas tardes, lunes 17 de enero del año 2022 Primer capítulo de ataque directo de esta temporada Que se nos viene bastante convulsionada, se vienen cambios Todavía estamos con, con esta pandemia que nos azota Están existiendo cambios por los aumentos de contagiados a nivel nacional Esperemos que esta situación paulatinamente vaya porque ya llevamos prácticamente dos años con el coronavirus Un bicho que se quedó y se va a quedar por siempre Pero que estamos lidiando paulatinamente en cómo abordarlo, cómo enfrentarlo y cómo cuidarnos Nos cambió a todos la vida esta pandemia y aún estamos sacando lecciones de todo esto Qué buen tema suena de fondo en estos momentos Machine Head del disco Through the Ashes of Empires del año 2004, Imperium que abre este disco y que es uno de los mejores temas de la banda que lidera el carismático Rob Flynn. Así que quisimos empezar con todo y le damos, valga la redundancia, inicio a este ataque directo edición especial con nuestro gran amigo Sebastián Gutiérrez, un hombre de la casa ya. ¿Cómo estás Sebastián? Está Buenas tardes. Bien, bien. Un placer tenerte acá de nuevo en los estudios de y Cuéntanos, ¿qué nos traes en esta ocasión? En esta ocasión les voy a presentar a mi alumno Ignacio Flores, eh, boxeador. Él lleva ya más de como cerca de dos años, aproximadamente. Eh, lo estoy entrenando hace rato, entonces ya conozco su trayectoria. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco y que se presente también. Ignacio, ¿cómo estás? Primero que todo, aprovechar de saludarte. Un placer tenerte acá en los estudios de tu X. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy bien. Con confianza, no? Dale, Net. Me llamo Ignacio Flores, tengo 16 años y llevo practicando el boxeo hace más de un poco más de dos años. Oye, y antes de ya ir conociendo la carrera de Ignacio, cuéntanos eh, cómo tú llegaste a Next Step y cómo ha sido tu entrenamiento como tal. Bueno, eh, el entrenamiento ha sido muy bueno, los cambios se han, se han visto, se han visto mucho. Y bueno, lo, lo conocimos por, por mi papá. Mi papá lo, lo vio ¿no? y ahí lo, lo contactamos. Aparte vivimos en la misma comuna, así que... Como a 10 minutos de la casa. Perfecto. ¿Y cómo ha sido, según tu perspectiva de, de profesor Sebastián, mm. la evolución que ha tenido Ignacio? Eh, bueno, bastante bien, porque él también tiene otros referentes. Tiene un, un, un profesor de, de boxeo como tal. La otra vez que había venido a este programa, le había comentado que él también tiene un profesor de boxeo. Yo solamente le hago la preparación física general, como para potenciar el boxeo. Pero uno también va observando las técnicas y todo lo que conlleva el, las clases como tal. Y bueno, ha evolucionado bastante. Perfecto. Oye, ¿y por qué el boxeo, Ignacio? Eh, bueno, me una vez estábamos viendo la tele hmm. y pillamos el ESPN2. Estaba, ¿Ya? Et, y justo estaban dando peleas de boxeo, estaban como al inicio de las peleas. Ya, Oye, ¿y de algún referente del boxeo que tú tengas en este caso? Que tú hayas visto pelear y que tú dijiste, este, este, este, este peleador es mi referente. Eh, sí, el Saúl Canelo Álvarez. Ah, Extraordinario. Uh -huh. Canelo es de los brazos. Sí. Bueno, es que México siempre se ha caracterizado por tener buenos boxeadores en todo caso. Es sí, sí, una cultura. Sí, sí claramente. Sí. No solamente en el boxeo, sino que también en la, la, lucha, en la libre, lucha libre. Sí, sí los mexicanos sí. tienen cultura sí, en mexicanos. ese sentido. Rey Misterio. sea el... eh... que tú puedes tomar el micrófono. Okay. Ahí sí. Decías Rey Misterio, por ejemplo. Sí, en la WWE. Los Guerreros. Los Guerreros. Así que sí. hay, hay cultura. Oye, y en base a, a acá al trabajo que se ha ido realizando con Inés, ¿cómo tú lo explicarías en este caso, Sebastián? Eh, bueno, primero trabajo general de resistencia, porque él fuerza tiene. Pero se trata de trabajar el, el tema de la, la técnica, sobre todo. Y ahí ir evaluando cosas, detalles. Yo, la verdad, que con él me, me empecé a instruir un poco en el boxeo, porque no, no tenía idea. Obviamente en pro de darle un mejor entrenamiento, un mejor servicio. Pero básicamente lo que hago yo, y siempre lo digo, es entrenamiento funcional, que al, final, al fin y al cabo sirve para todo. Pero obviamente he ido adecuando las, eh, las sesiones, los entrenamientos más enfocados al boxeo. Con él, por supuesto. Mira, ahí tenemos imágenes de, del entrenamiento para que ahí nos vayan comentando dónde se tomaron estas fotos y cómo ha sido el trabajo en cuestión. Eso fue el otro día, Ignacio, ¿cierto? Eh, ahí fui al, a un campamento de, de boxeo, mm. que fui con, por el gimnasio de MC Boxing. Ahí estábamos en Paredones. Bueno ahí la playa es eh, Bucalemo, se llama Bucalemo. Ya perfecto. ¿Y en qué consistió el entrenamiento en esa ocasión? Bueno, eh, harto harto trote en la, en la mañana, harto. Bueno, era diferente entrenamiento por, por día. Ahí estábamos haciendo sparring con. Ahí está el profe y ahí el. el otro alumno del MC. Se llama Pulga. Le decimos pulga. Le dicen el pulga, perfecto. Oye, ¿y en qué categoría tú te podrías definir en este caso? Ahora ver el, ahora estoy pesando 90 y estaría por eh, peso completo, peso pesado. ¿Peso pesado? Sí. Perfecto, porque ahí obviamente con, con tu profesor de boxeo trabajas lo que es las técnicas, los golpes, también la resistencia, pero tú obviamente Sebastián abarcas otras cosas para poder potenciar su, su trabajo. Sí, lo que pasa es que cuando empecé con Ignacio le faltaba cardio. Sobre todo y siempre, siempre se lo recalco porque técnica tiene buena técnica en el boxeo que él obviamente estaba practicando de antes que yo lo tomara como alumno entonces el entrenamiento va en gran porcentaje en, el, en la generación de potencia y de eh, resistencia aeróbica que es lo que está como... le falta un poquito pero vamos mejorando siempre me imagino, y con el tema de las comidas y también con el tema de la misma resistencia que tú comentas, ¿cómo lo abordas? Siempre, bueno, siempre le doy la tips, eh, le estoy preguntando, le estoy sugiriendo horarios. Ahora él ya no está en el colegio, así que igual tiene como disponibilidad horaria para hacer ciertas cosas. Ahora tenemos las clases, antes por un tema de horario en el colegio, obviamente no podía en la mañana, pero ahora estamos haciendo en la mañana. Entonces la idea es que yo le digo que en la tarde, cuando baje el sol más o menos, salga a trotar. Ya se hace do dos tandas de ejercicio diario. Conmigo, por ejemplo, tiene dos, dos días a la semana, los martes y los jueves. En la mañana conmigo, después ya hace sus cosas en la tarde y cuando baje el sol un poco, eh, sale a trotar. Mira que... se Va complementando, obviamente. Y los otros días, bueno, que tenga otras actividades. Buenísimo. Miren, en esta ocasión para la gente que nos va a sintonizar, por supuesto, por la señal de YouTube de Tu Zona X, estamos haciendo un ataque directo distinto. Nosotros que nos abarcamos netamente lo que es el fútbol, estamos eh, dando a conocer un deporte que en lo personal a mí me gusta bastante, que es el boxeo, y que Chile se ha caracterizado por tener buenos boxeadores, pero... Yo diría que tras eh, Carlos Cruzás Como que hubo un parandón Bueno, tenemos a la Crespita Rodríguez en el ámbito femenino Que fue campeona mundial Que, sí. eh, que por su embarazo Y posteriormente Su primer hijo tuvo que eh, Detener su carrera claro. Pero aún así, hay mucha gente Que se entrena en esto Pero son pocos los que se dedican profesionalmente Y eso es lo que me llama poderosamente la atención Siendo que el boxeo en su momento Fue el deporte más popular Incluso en desmedro del mismo fútbol Es que es difícil porque No hay apoyo sí. Y siempre lo hablamos y es sabido Por todo el mundo que acá en Chile No hay apoyo, por ejemplo El papá de Ignacio por la suya Porque cree en él Todo el apoyo ¿cachai? Pero de, de otra forma Si no pudieran, ¿Se entiende? Sí, no se entiende el punto Ignacio en ese sentido Tú quieres ser profesional Y en caso de de que la respuesta sea positiva. ¿Cómo tú lo vas abordando con tu familia y los planes a futuro para poder dedicarte 100% a esto? Bueno, eh, sí, sí quiero ser profesional. Eh, bueno, próximamente, por abril más o menos, me voy a ir a Estados Unidos a entrenar, a Nueva York. A Nueva York, y a, ahí ya tienes obviamente... El centro de entrenamiento listo, la residencia, ¿por qué te lo comento? Porque esto también se ha dado eh, con un chico que ahora juega fútbol americano que es Sammy Reyes, que partió a Estados Unidos Sammy. con la misma hambre que tú y, y siendo que él partió siendo basquetbolista, se dedicó al fútbol americano y Ay. mira lo que ha logrado en tan poco tiempo. Sí, sí, sí he visto, si sí, conozco. A, lo he, uh -huh. he visto a Sammy Reyes y, y bueno, él empezó en, en básquetbol sí. Pero alguien lo, lo, lo vio. Y yo que tenía como para Para hacer eh, Para hacer el fútbol americano Es que pasaron varias cosas Aquí nos vamos a desviar un poquito el tema Pasaron varias cosas con él porque Él se dedicó al básquet, se lesionó Se lesionó, ahí yo creo que radicó todo y el ahí, cambio Y cuando él llega ya Porque él era alto Eso yo lo comento sí. porque Samis fue alumno mío Cuando yo hacía clase de inglés durante tres meses En el año 2010 Gran, gran tipo, nada que decir, me alegra Los logros que él ha tenido, eso es puro esfuerzo ¿Y por qué te lo digo? Porque para viajar a otro país y dedicarte netamente a un deporte Tienes que tener una mentalidad, tienes que tener un hambre Y también el uh. apoyo de tu familia es muy importante Sí, sí eh, Por suerte he tenido harto apoyo de mi familia De... Mi papá me ha apoyado harto Al fi... al principio mi... Nacho, mira esa cámara que está allá mira esa cámara. Ahí sí, perfecto Y sigue hablando ¿no? Dale. Bueno, al, al <risas> principio mi, mi mamá le daba... Le daba miedo, un poco poco de miedo. Me apoyaba, pero le daba miedo que yo hiciera boxeo. Me imagino por qué, pero ahí ya tienes... Retomando el tema de, de Nueva York, ahí ya tienes listo el tema de tus entrenadores, del centro, de dónde te vas a quedar también. ¿Tienes todo eso hemos, todo listo? Hemos visto un, un gimnasio que se llama Glasson Gym, que queda por, por ahí. Y la estadía vamos... Bueno, allá vi una, una tía, allá, y vamos igual a buscar arriendo porque voy con mi hermano. Ah, perfecto, perfecto. Tengo un hermano mayor, el como de 22, así que se sí, van los dos. Me imagino que en tu caso, a pesar que tú trabajas otras áreas con Ignacio, <coughs> más que orgulloso te debes sentir, Sebastian. Por supuesto, y le deseo siempre lo mejor y, bueno, espero verlo <ríe> en las grandes ligas. Me, me adhiero. Mira, aquí tenemos unos videos que quiero mostrar, para que nos vayas explicando el trabajo que se ha ido realizando mi estimado Ignacio. Yo soy el de la polera negra. Ya? Y al principio me, me ve al principio del round me, me veo harto, me, me tiro a, la, a las cuerdas. Oye, Pero cuéntanos, ahí, y ahí dónde estás entrenando? Se llama Elite, centro de entrenamiento. Ahí. Sí, eh, queda como una cuadra del metro vivaceta. Ah, perfecto, en la, Por independencia. en la línea 3 Perfecto mm. sí. ¿Y ahí entrenas todos los días o entrenas En eh, ocasiones voy. determinadas? Voy a ir la mañana Los martes, miércoles y jueves Perfecto Ahí tú dices que estás trabajando en lo que es la precisión de los golpes, ¿verdad? Sí ahí Todo me... lo que es técnica neta de boxeo la hace allá Yo lo que, lo que hago con Ignacio Es más o menos, bueno Observar los videos, observar un poco el boxeo Entenderlo y en base a eso armar rutinas para él. Ya perfecto. Y en ese caso, ¿qué lecciones tú como preparador físico, Sebastián, has ido sacando con Ignacio? Las famosas super serie que es cuando tú trabajas un, un músculo, o sea, un, un segmento, por ejemplo, los brazos en el caso de Ignacio, con varios, eh, varios movimientos. Por eso se llama super serie. No es solo un ejercicio para un músculo del brazo, sino que se trabaja de todos los ángulos. Seguido. Entonces, es harto el desgaste que tiene Ignacio. Por ejemplo, hacemos el jab, ¿ya? que es como el, el, el gancho que se llamaría, ya, con banda elástica. ¿Y por qué con banda elástica? Por eh, dos temas, por practicidad y porque es lo que tenemos a mano. Nosotros no trabajamos con, con pesa, ¿ya? porque se necesita rapidez para el boxeo. Entonces lo que, se, lo que se pretende es buscar eh, potencia. La potencia es la mezcla entre la fuerza y la rapidez. ¿Sabes eso que tú estás comentando? Ahora, Sebastián, me recuerda una película que es Rocky, que es la tercera, cuando pelea sí. con Claver Lang, interpretado por Mr. T. Se recuerdan que Apolo lo entrena después de la muerte de su entrenador y una sí. de las cosas que él le dice, él tenía las condiciones pero no tenía rapidez. Y le trabajó tanto la rapidez a Rocky Que Rocky terminó bajando de peso Pero aparte de eso Lo volvió más estratega A la hora de pelear Eso también le hablo a Ignacio De la, la capacidad heroica Para que él aguante el, La pelea el, el, Los rounds Para que esté ahí no, no esté, o sea, Obviamente se va a cansar Pero tiene que aguantar más que su oponente Cuando su oponente ya esté cansado ya Evidentemente ahí contraatacar lo que hacía Mohamed Ali esa táctica ¿Sí? deportiva y siempre se la recalco porque de repente nos faltan los que ya tienen fuerza técnica y todo lo que tú quieras pero se van con todo al principio y se cansan a lo, al minuto no sé dos minutos qué sé yo y ahí quedan después y después les ganan por lo mismo porque ya no están fatigados es fatigado. puro cansancio sí perfecto oye Qué interesante eso que... Es que todos que los deportes comentas, claro. tienen su técnica, su táctica y tienen diferentes eh, motivaciones. Y en base a eso que tú comentas, esa fue una de las grandes falencias que tuvo uno de nuestros grandes referentes que es Martín Vargas, Martín Vargas el gran pero que tuvo y por algo no fue campeón por es porque no tenía resistencia y no era estratega a la hora de pelear. Él era, él buscaba siempre el knockout. Claro, era, eran otros tiempos también. Porque Carlos Cruzal, que después fue campeón de una división, no me recuerdo sí. cuál en estos momentos, tenía eso que no tenía Martín Vargas, que era más estratega y más tenía mayor resistencia. Y él le daba peso completo. Sí. Es que también eran, bueno, otros tiempos. Se, se, también se ha avanzado mucho. Martín Vargas era de los 70, 80. 70, 80, claro. Ya, claro. Eh, Carlos Cruzar, yo me acuerdo que era adolescente cuando estaban, hasta en la televisión daban las peleas a veces. Porque otro también que era bueno para Año buscar. 2000 más o menos sí, eso fue. Pero también había otro que era muy bueno para buscar el knockout. Pero también le faltó eso, que era resistencia. Pero era más inteligente que Vargas para pelear. Era Bernardo Chifeo Mendoza. No sé si te recuerdas. Que el nombre, pero no lo conozco, Chifeo, no lo tengo. muy Chifeo fue boxeador en los 90. Ya. Así como sí. otros como Ali Galvez y Cardenio Ulloa. Que también son referentes del boxeo nacional. Y que ahí, como ustedes mismos decían, entró en una crisis que obviamente eh, se ha ido trabajando en estos tipos de centros de, de entrenamiento. Y aquí también te preguntan eso, ¿ha tenido la chance de poder acudir a, a entrenar en, en Villa México, en la federación? Eh, no, no, no... no, no en el Club, México, la... el Club en México. En el Club México, perdón. Ah, en el... Sí, Club se ha ido. México. sí, sí el, al principio, ah, cuando empecé en el boxeo, ahí, ahí fui. Por noviembre, más o menos, diciembre del 2019. Antes la, ante la pandemia. ¿Y, y <risa> sí. ahí tú también trabajaste con el Sebastián? No. Ahí no, no estabas trabajando con no, él. No, no, no. Eh, trabajé con, con Sebastián cuando ya, ya estaba la, la pandemia, por. al el 2020. Por más o menos. Sí. sí. Al 2020, octubre, más o menos. ¿Y, sí. ¿Y ahí cómo abordaba los entrenamientos? ¿Todo por Zoom? No, no, presencial. Presencial. Nomás. Sí. Ah, Yo soy partidario de lo presencial porque siempre lo he explicado, el, las lesiones y bueno, hay que estar in situ porque uno tiene que observar desde todos los ángulos cómo está ejecutando el movimiento, o sea, uno no puede decir, ah, ya, sí, lo está haciendo bien porque al, el movimiento, claro, uno lo puede observar a, a grosso modo que hizo el movimiento, pero no, no cómo lo está ejecutando. ¿Por qué te lo pregunto? Porque sí. ahora ya entrelazándolo con lo que es el fútbol, muchos futbolistas tuvieron que entrenar por por Zoom con sus compañeros y también ahí pero ellos ya tienen, sí, tienen pero, una base, una, una buena base de cómo realizar el ejercicio. Pero entonces... ojo, pero ojo, pero ojo, ahí discrepo contigo, ¿sabes por qué? ¿Mm? Porque los casos de lesión de jugadores y jugadoras que entrenaron por Zoom, ah, eh, las lesiones fueron altísimas, siendo que eran, sobre todo en Europa, habían jugadores que tenían un ...nivel profesional mucho más alto que acá en nuestro país... ...y aún así se lesionaron. La importancia por de, eso claro, lo que tú dices es muy importante. ¿Cómo la ejecución, lo la ejecución. Me imagino que los futbolistas... ...y, y añado un poco para la cultura... De, ...de quienes estén escuchando... ...la pubalgia. La pubalgia es un, un dolor... En el, al, ...al nivel del pubis, en los tendones. ya Que es por sobre... ...obviamente sobre uso... Del, ...de la zona pública... ...y la, como zona abdominal... Por ejemplo, cuando hacen los abdominales levantando las piernas, cuando está el, el tronco, la cabeza, el tronco, todo todo el tren superior en el, en el piso, y levantan las piernas por un tema de palanca, eso es física, hay una, un sobreuso, un mal uso en de la, la ejecución. Y sobre todo por ese movimiento, yo, yo, yo diría, hay mucho más, pero que se producen las púlgias y por supuesto el sobreentrenamiento. Y en base a eso, ¿cuántas horas de entrenamiento para la actividad que está llevando a cabo Ignacio debe aplicar sí o sí? Yo le hago como una hora y cuarto más o menos, pero bien intenso porque mi entrenamiento y, y con todos mis alumnos, sean profesionales o, o a nivel casero, son series ya seguidas, entonces trabajamos, no sé, con una, una serie básica: eh, flexiones de brazo, abdominal, o sea, flexiones de brazo, plancha, sentadilla. Repetimos. Entonces, mientras tú estás haciendo flexiones de brazo, estás, por supuesto, trabajando los brazos, pe pecho, abdomen. Después la plancha, el abdomen. Después las piernas. Y en, en, estás trabajando distintos músculos en cada ejercicio, entonces estás descansando los otros. Entonces, no hay tiempo de descanso entonces la hora de entrenamiento se optimiza entonces tienes una hora y cuarto de entrenamiento, más y, menos. y en la parte física y también muscular, ¿cuánto, y bueno, también, traba, ¿cuánto trabajas tú, Ignacio? Eh, de, la, ¿no? la parte, tu, la de la parte la parte muscular y la parte eh, pugilística bueno, en, de la parte muscular entreno más con con Sebastián más. En, lo, en el entrenamiento, ah, ahí entreno más, más lo muscular Obviamente también en boxeo se, se entrena eso, pero no es como lo, lo principal que se entrena. Es que en el boxeo, como te decía Gonzalo, eh, es, es para la técnica de ellos. Perfecto. Propia, perfecto, la perfecto. técnica propia del deporte. Perfecto. ¿Y en, y en lo demás, o sea, tú entrenas un cuarto con Sastián, pero con tu otro profesor, ¿cuánto entrenas diario? Eh, también más o menos como una hora una hora y cuarto O sea, de, eh, de 24 horas podríamos decir que te dedicas 3 horas diarias de entrenamiento eh, Sí, sí, más o menos Y aparte del entrenamiento que le doy, siempre le estoy haciendo coach, charlas, le estoy explicando cosas varias O sea, tanto del deporte como en general salud O sea, que le van a servir igual a él o como a cualquier persona Oye, Sebastián, y en base a eso, ¿qué tips no solamente a Ignacio tú brindas, sino que también para tus alumnos y la gente que nos está sintonizando? Hoy día les traigo un tip que, bueno, más que tips son mitos. Esto de la actividad física está lleno de mitos y cada día salen nuevas metodologías. correr en ayunas, porque hay gente que dice mejor comer con... Habiendo, Comió algo, correr en ayuna. Ni. No, no todo es tan absoluto. O sea, hay gente que realmente se toma un café para no, no salir a correr con el estómago vacío y está bien. Porque tampoco va, va a ser tan extenso. O si sea, una. salida a correr unos 20 minutos y después vuelven a la casa, se duchan, desayunan. y se van al, al trabajo, es como lo, lo usual. Entonces. están los mitos que se pierde masa muscular. Y eso, eso es falso porque. Tu, tu músculo, tu cuerpo igual del día anterior, supongamos antes de dormir eh, ya, eh, tomaste 11 comiste, tienes eh, suministro de glucógeno y eso no se va a acabar en 5 o 6 horas que tú hayas dormido y, y si saliste a, a, a correr sin, sin haber comido, hay gente que tiene menos tolerancia a hacer ejercicio en, en ayuna sin comer hay, hay otra gente que no, por eso yo siempre sugiero un café con leche por lo menos o sea, tampoco es tan pesado y por último te va a ayudar a, a despertar un poco eh, Mientras el entrenamiento avanza, los depósitos de glucógeno tampoco se van a ir acabando al tiro Sino que es como gradual esto, ¿ya? Y como te digo, la gente nunca va a llegar al, al punto de, de desfallecimiento Que es como cuando, si tú hicieras un entrenamiento intenso sin sin en, en ayuna O sea, tampoco va a ser tanto o sea, la, la cafeína, como tú comentas, me, me llamó la atención eso, la cafeína igual en cierto modo es relevante. Es un estimulante, es un wow. estimulante. Y por ejemplo con las bebidas. Pero en la mañana, en la mañana no te sugeriría una energética, ni, ni bebida. Porque es muy un tema por un tema de las ideas, hay gente que tiene menos tolerancia a eso. Es como cuando uno no, no sé, pues hay gente que toma bebida en la mañana. Yo por lo menos no la tolero. Así en, en ayuna me, me causa un rechazo pero por ejemplo para la actividad que está haciendo Ignacio en este caso eh, ¿le, igual le permites cafeína o alguna bebida en cuestión eh, no es que se lo permita pero él tampoco toma tanto café, o sea si toma el café es como en la mañana no, no creo que sea un adicto al café Ignacio, así que no, no hay problema en ese sentido No, no, eh, no, no soy mucho de, de tomar café no casi nunca tomo café, muy, muy rara vez tomo café. Me imagino la que verdad. en tu caso, por tu actividad harto carbohidratos. Sí. sí. Siempre le recomiendo hacer la distinción entre los carbohidratos y la grasa. Porque se tienden a confundir. O la gente tiende a. como que no y esa es la educación que yo les doy a mis alumnos de, de diferenciar lo, los tipos de alimentos. Porque la diferencia entre un nutricionista y que muchos alumnos me, me sugieren. Que se aburren, que el, el régimen, entre comillas, es como una imposición y el lunes tiene que comer esto, el martes lo otro, entonces se van aburriendo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es enseñar cómo alimentarse. O sea, en la mañana, ya, si, si tú quieres comerte un plato de tallarines, cómetelo al almuerzo, pero no en la noche. Es, es diferente, o sea, ir ordenando. Claro. ...porque en la noche se supone que se van a acostar... ...entonces si te comes un plato de carbohidrato... ...grande... ...obviamente lo voy a guardar... ¿no? ...de no, grasa... ...no, no lo más como, no como en el almuerzo... ...perfecto, y en ese caso Ignacio... Al, ...en base a lo que comenta Sebastián... ...tú tienes obviamente una estructura... ...de horario con tu alimentación... Eh, ...no, no tengo como... ...o sea, tampoco es que... ...coma siempre así... <risa> Desordenado, no, no sino que yo mismo me, me controlo con, con la comida. No trato de no comer tanta como hacía como Sebastián, así carbohidratos en la, en la noche. No, y el, el papá de Ignacio igual es bien pendiente de eso. Yo tengo harta vía de comunicación con él y le, le explico lo que vamos haciendo, etc. Entonces hay harta comunicación, comunicación en ese sentido. Buenísimo. Buenísimo, o sea, sumamente interesante el tema de la alimentación y la hidratación en este caso de tus alumnos y del deportista promedio para tener una buena eh, resistencia y balance. Es que la hidratación, sobre todo en verano, es lógico, razón es lógica, además de más decir el sudor y bueno, la evaporación también, aunque uno no sude, pero la, la, la evaporación también se va ¿Y qué pasa con aquellos deportistas que sudan menos que otros? Porque suele pasar eso, que hay personas que tienen esa... Pero son porcentajes mínimos. Sí, esa o sea, situación. Sí, son porcentajes mínimos. Hay gente que es buena para sudar y otra que no. Pero en términos generales, no sé, pues variará... Estoy inventando un 15% más. No, Tampoco es tan, tanta diferencia. O sea, Tiene que tomar más agua nomás el que, el que suda más. Fuera de eso, no... ...los valores nutricionales... ...de lo que coma ...no, no afectan... ...es solo, solamente con el agua... ...tomar más agua nomás... No... ...perfecto... ...simple... ...perfecto... ...totalmente claro... ...y el otro punto que nos querías explicar Sebastián... ...en base a esto... ...¿cuál sería? ...ah... De, ...estaba hablando de lo... ...entrenar con el estómago vacío... ...sí... ...sí... Eh, ...que hay, hay gente que dice que... ...se pierde peso... ...y no... ...porque no es un factor decisivo... ...porque al quemar gracias... ...se produce un gasto energético alto igual... ...o sea sabiendo esto... ...al trotar o correr... El gasto energético y consumo de calorías es, es más bien bajo y Debido a la intensidad del entrenamiento Todo depende de la intensidad del entrenamiento Tú puedes salir a A trotar O hacer ejercicio con Pero a baja intensidad con el estómago vacío Y no va a pasar nada Pero ya si subes Tu cuerpo solo te va a avisar Va a empezar a sentir degritamiento, mareo, fatiga Por eso a baja intensidad está bien No es un impedimento como te digo, hay gente que tiene intolerancia en la mañana o, o tiene la mala costumbre de no desayunar salen a, a trotar y después les da hambre con el mismo ejercicio y ahí se bañan y por lo general gente que va a trabajar se levanta temprano para hacer ejercicio y otro tema del que siempre me preguntan es la, el horario para hacer ejercicio porque occidentalmente la gente siempre obviamente hace en la mañana es como una costumbre o se estila así ya porque después van a trabajar. Pero si tú no tienes tiempo en la mañana... ...es mejor que, no, que hagáis en la noche o en la tarde... ...o cuando tú puedas, a que no hagas. Si te cuesta levantarte temprano... ...puedes hacerlo en la, en la noche. No hay problema. Ahí tienes que ir viendo tú. Porque hay gente que de repente... ...queda con, la, con, con las revoluciones pasadas la noche. Y ahí tú tienes que ir evaluando. Dependiendo. Y el otro mito que entrenar con el estómago vacío aumenta la resistencia y no, no es buena idea totalmente de no, acuerdo, totalmente no, de acuerdo en lo porque que está ahí como un, es como un nivel más bajo Entonces, no, está ahí como de base más, más bajo y la resistencia también Claro. eso es sumamente importante para la resistencia tiene, necesitas carbohidratos para man, ir manteniendo un manteniendo cierto nivel de requerimiento energético de los músculos porque primero se gastan los carbohidratos Después los ácidos grasos y al final las proteínas. Y eso ya es grave. Claro que sí. Porque se pierde masa. En, en el caso de Ignacio, necesita la masa muscular. Tanto para ejecución, performance, como para aguantar los golpes. Claro que sí. Oye, Ignacio, yo te quería hacer la siguiente pregunta. En base a todo esto que te ha contado a ti y también a, a nuestros auditores, Sebastián, ¿qué es lo que tú has, has ganado con Next Step y por qué? Bueno, eh, se, se han notado harto los, los cambios con Next Step, al principio, cuando empecé a entrenar con Sebastián, no, con suerte hacía cinco flexiones, ah. Ah, y la hacía así. No, yo la exijo igual. Sí. Me consta, eso me consta, porque sé cómo trabaja Sebastián, por eso, eso te encuentro toda la razón. Oye, y ya, si hacía cinco flexiones, pero a todo esto, ¿cuánto tiempo ya tú cuando estás trabajando? Eh, como año y medio. Año y medio. Más de un año y medio, claro. Año y medio, año y medio. O sea, partiste resistiendo cinco flexiones. Y ahora, ¿cómo tú podrías definirte en el ámbito ya de, de entrenamiento a la exigencia de Sebastián? Ahora ya, ya aguanto los lo entrenamientos. O sea, a veces a veces me cuesta cuando ah. son entrenamientos nuevos, ejercicios nuevos, pero lo, lo aguanto, lo, lo hago bien, lo hago con buena ejecución. Perfecto. Dado que lo conozco a Ignacio, cada cierto tanto le voy cambiando los entrenamientos porque no, no puedes someter al, al músculo al mismo a la misma dinámica mucho tiempo porque se acostumbra. Entonces hay que generar cambios, o más rápido, o más lento esto, o un poco más de fuerza un día... De repente hay un día que trabajamos más, más tirado para el cardio que de fuerza. Y al otro día, eh, fuerza y potencia. No tocamos el cardio. Y así, dependiendo del... Lo vamos conversando. ¿Y con la masa muscular? Eh, bueno, igual la ha ganado... Ha ganado masa muscular, pero está tomando creatina. Se la sugerí porque próximamente tiene una... ¿en febrero? El? En febrero, el 11 de febrero, 11 de febrero en de febrero. Panguipulli. En Panguipulli tienes una sí. pelea. Sí. Sí. sí. Entonces la creatina potencia la, la performance. No no tiene efecto secundario, es es, es como... Es, es legal. No Es un potenciador, digamos, muscular. Buenísimo, porque así por lo que desprendo en base a lo que Ignacio va trabajando en su entrenamiento No sé si tú ubicas, yo creo que sí, a uno de los peleadores que si bien tiene un estilo muy poco convencional Él no es de pegar tanto, no es de buscar el knockout, él es más de trabajar trabajar al rival De una forma sumamente inteligente y de hecho en base a eso no ha perdido nunca una pelea que, que Floyd Money Mayweather no sé mm, si Floyd te has dado Mayweather cuenta claro. Claro. Claro que sí. Exactamente, no sí. sé si te has dado cuenta Y creo que en ese sentido Apunta a lo que apuntaban ustedes Hablando de la resistencia me imagino Que por ahí va tu trabajo o va Más allá eh, Va más allá porque Aparte del entrenamiento físico que era el gimnasio, le hago Ignacio, le voy dando como Tips, sugerencias en cuanto A táctica del, del deporte que él practica Entonces No todo es la fuerza no. Claro, hay que balancear Sí porque en algún momento él va a estar cansado o va a tener, no sé pues, eh, todos tenemos un día que despertamos con menos ánimo, entonces en base a eso ya, prefiero eh, preferir, preferirle que se calme un poco que analice, ya que se canse el otro y de repente atacar nomás, claro que sí Oye, y en base a eso, Ignacio, te hago la siguiente pregunta ¿Qué te parece que ciertos boxeadores, incluido a Moni Mayweather, que te mencionaba anteriormente estén peleando con tipos de la UFC Siendo que el entrenamiento es distinto y la intensidad De los golpes es otra Porque es más agresivo En desmedro del boxeo Bueno, eh, obviamente es más Comercial eh, que, que Porque Buen punto. Quieren, quieren pelear con él Que Es eh, más Atrae más, más gente un show. Claro Sí Show business Pero Bien O sea No He visto las peleas De Jake Paul Contra Goodley. Eh My Contra McGregor También sí. y... Claro en el boxeo No se pegan patadas Y en el otro sí No ahí fue pura inteligencia Mike Weather ganó esa pelea De pura inteligente No <ríe> Sí Espero que se cansara Que se cansara Se cansó Listo Eso es la táctica Listo Porque vio que Claro Vio la agresividad Con la que iba el otro ya lo aprovechó y el otro que también no sé si se recuerdan hace año y medio volvió maquistanesón a pelear pues sí, a, sí, pesar sí. Él, a, a pesar de que él a pesar de con los años él ha ido perdiendo ciertas características de un boxeador el golpe letal que él lo caracterizó aún lo mantenía hmm. sí sí de por sí él ya, ya tiene una buena pegada. cuando volvió él bajó caleta se se notó caleta las fotos que subía sí. El, y bueno, en la pelea se, se notó que, eh, que seguía teniendo la, la pegada Sí, claramente Y retomando lo que le estaba comentando El tema de resistencia también De trabajo físico y trabajo mental Esta pregunta se la hago a Sebastián No sé si tú te recuerdas que a principios del año 2000 Hubo un peleador de la UFC nacional Que así se dio a conocer este deporte acá en Chile Que se llamaba Cristian Gorila Martínez Sí, sí, sí, sí, me suena Cristian Gorila Martínez fue uno de los referentes de nuestro país. ¿Tú sabías que él falleció hace unos año atrás? Le pegaron tantos golpes en la cabeza que Tech. Que, que no resistió. Traumatismo encéfalo ¿Y tú sabías que los peleadores de la UFC trabajan su cabeza? ¿En qué sentido? Mental y también en los golpes. Le hacen entrenamiento especial. Oh, porque, complejo. porque hubo muchos participantes de la UFC y también del boxeo con los años se supo, se que, que, iban dando cuenta claro. de eso mediante exámenes sí los microtraumatismos lo que pasa, pero es que igual es complejo porque la calota calota se llama la, el cráneo ¿verdad? claro no o sea no hay un músculo no hay, no hay no hay músculo que la proteja entonces me llama la atención lo que me dices tú que trabajan la cabeza así como para generar resistencia sí eso lo supe porque tiempo atrás es, eh, no sé si te recuerdas una película donde actuó Will Smith, un abogado nigeriano, debido a, a muertes por conmociones cerebrales que tenían futbolistas americanos, peleadores de boxeo y también luchadores de la tabla como yeah. el caso de Chris Bonat que de tanto golpe que recibieron en sus casas, porque trabajaron tanto eso perdieron eh, neuronas y sí. se les formaron conmociones que te podían generar una degeneración a nivel mental y muscular. De hecho, cuando Chris Bernard cometió ese crimen que ya todos sabemos, él tenía la mentalidad de un hombre de 85 años. Demencia. Demencia, claro. Así, me imagino. Así que eso también igual es importante. ¿Y por qué te lo comento? Porque me imagino que, que el boxeo, que es un deporte que es muy popular, pero hay gente que cree que es un deporte... ...muy agresivo... ...que hay gente que se aprovecha de los boxeadores... ...para dejarlos prácticamente postrados y mm. en la calle... ...el mejor ejemplo es Mohamed Ali... ...Mohamed Ali terminó con Parkinson... ...el mismo caso de Mike Tyson que quedó en la ruina... ...y que ahora ya está renovando ...y acá en Chile varios boxeadores que tuvieron varios problemas puntuales... ...pero el tema es ese, o sea... ...trabajar todos esos factores para no llegar a esa situación... ...y sacar lecciones... En el caso de Ignacio, para que tenga una carrera larga, seria y profesional. Claro. Tengo entendido que Ignacio eh, pelea con, con protectores, de, con casco. Con cabezal. Cabezal, sí, sí. cabezal. Eh, ahora en, lo, en los sparring y en, en amateur eh, se usa cabezal en las peleas. Después. ¿Y en el boxeo profesional también? ¿O no? Eh, no, en, en el boxeo profesional es sin cabezal. Y, no. y también sin polera. Solo... Ah, perfecto. perfecto Pero en no es como en los entrenamientos de antes que. Perfecto. No, pues perfecto. antes no habían no había tanto implemento, sí. tanta. No. Perfecto, y qué bueno que también estés asesorado desde pequeño porque en este ruro del boxeo hay chupasangre. El mejor ejemplo a nivel mundial es Don King. Claro, el Don King, eh, que se... que esta fue a, a Mike Tyson, ah, le Michael una Michael gran y fortuna. Disculpa mi ignorancia, pero Don King es como el que está retratado en Los Simpsons como yeah, el como mismo, el manager... Sí. El mismo, de, yeah, okay, de hecho okay. el boxeador que pelea con Mujer en ese capítulo de Los Simpsons es una parodia de Mike sí, Tyson po, y sí, Don sí. King. Po. Sí, qué bueno que también ustedes, no solamente en el plano deportivo, sino que también en el plano profesional, mental y también administrativo, también lo asesoren. Es ¿Ustedes? que sí, es que tiene que ser. Desde mi, desde mi eh, profesión perspectiva, eh, le explico tanto lo deportivo como lo táctico como para su salud, o sea, alimentación, etcétera. Claro que sí, oye muchachos Se nos fue rápido el programa sí. Se estuvo muy entretenida la conversación Ahí, ahí Un agrado siempre Dándonos unos tips bastante interesantes Sobre el tema de la alimentación, la resistencia Y bueno Ignacio, gracias por estar acá Junto con nosotros, esta es tu casa Cuando tú quieras venir, dar a conocer Tus futuros desafíos A nivel eh, profesional Encantado Y desearte suerte Y para que la gente te pueda ubicar, cuáles son tus redes sociales Y tus próximos desafíos eh, en Instagram me encuentran como NDF nachobox eh, Nacho Box Y bueno eh, La pelea Que ya se mencionó El 11 de febrero En Panguipulli En Panguipulli Así es Espérate Voy a buscar tu Instagram Por mientras Y lo, otro, y lo otro Que también te quería Bueno te hago la pregunta nuevamente Ahí lo voy a anotar Para que mm. lo podamos Buscar da, Dame tu Instagram nuevamente NDF NDF Ya eh, Creo que es Punto Guión Bajo Ahí lo encontré Ahí está el encontré, perfecto. Lo, lo vamos a mostrar a continuación Para que a la ver. gente Ahí pueda ver las redes sociales De Ignacio, de Ignacio. Flores. A ver, quiero corroborar Espérame un poquito ¿Es ahí, cierto? Sí, sí. Perfecto. Ahí tenemos las redes de, de Ignacio Y ahí tenemos eh, los videos que habíamos mostrado Anteriormente en donde está Tu entrenamiento ¿Cierto? Para que sí. ahí Vayamos dando a conocer Mira qué buena foto esa, ¿eh? hasta, hasta mujeres ahí están practicando box Extraordinario sí, sí. Extraordinario. Sí. Entonces, ¿cuándo nos reitera? ¿Cuándo es tu próximo desafío? 11 de febrero en Panguipuy ¿Contra quién peleas? Eh, no sé, no en, en amateur no, no se sabe el, el rival que vas a tener Ah, no te, no te dicen, o sea, tú no, vas no. a la suerte de la olla nomás Sí, a la suerte no, va. no. Igual es como... Sí, para mí es raro porque por lo general uno sabe con quién va a jugar por ejemplo en el claro. fútbol en el... por eso yo le digo a Ignacio que tiene que desarrollar un buen eh, un buen físico por, por un tema psicológico que es como la intimidación o sea, claro, si, tú sí. te, te, si tú te enfrentas frente a alguien que está bien dotado físicamente eh, hay, hay como una cierta preocupación o sea, pucha, está en buen estado o sea, me puede ganar O sea, hay un desafío ahí Perfecto. Y lo último, en el plano mental, ¿cómo tú te encuentras? ¿O qué crees que tienes que seguir trabajando para mejorar esa área? Bueno, en el plano mental eh, he avanzado harto psicológicamente en el, en el campamento de No, Nos hicieron también como algunas sesiones como psicológicas. Y bueno, ahí fortalecí harto... Eh, me concentré más en, en el boxeo, también me, me ayudó harto eso. Eh, es importante el tema psicológico en el deporte, claro es, que es sí. fundamental porque de ahí parte todo. Cus eh, D'Amato, el boxeador, digo, el, el entrenador de, de Mike Tyson, dijo que eh, lo psicológico es, es como el 70, 75% del boxeo. Y ahí radica, claro, la táctica. Por eso a Mike Weather le fue como le fue. A Rocky Marciano le fue como le fue. sí Y muchos boxeadores por no tener eso que tú comentas les fue mal en su vida. Tenemos el caso del mismo Mike Tyson que ahora se, se ha ido reinventando. Tenemos el mismo caso de Joey Lewis que fue un mm. mito del boxeo en la primera parte del siglo XX. Pero hay otros también que fueron unos tremendos referentes se supieron reinventar y todo por cabeza. Max Schmelin en Alemania. Sí. Tenemos acá en Chile... Martín Vargas también Martin le faltó coach. Porque obviamente sí, eran otros tiempos sí. y... O sea, él tuvo un entrenador argentino que le sacó todo el potencial. Pero Martín Vargas tuvo mala suerte porque se le murió justo cuando tenía la pelea que podría haber ganado. Si sí, eso fue... Ah, sí, <risa> sí. Desconozco ahí, la verdad, y la historia. En ¿no? verdad, cuando noquearon a Mike Tyson, la primera vez que lo noquearon, fue como un tiempo después, un poco... Que muriera Kud D'Amato. Exactamente. El entrenador de Mike Tyson. Y ahí fue cuando lo noquearon. Y ahí fue cuando también se vino la caída en desgracia de Tyson. Mm. La importancia de un sí. buen DT, ¿eh? La importancia. De... Sí. No solamente un buen DT en el ámbito eh, pugilístico, sino que también en el ámbito personal. Claro, el apoyo, eh, la, el coach, que se le llama ah. hoy día. Eso es lo que hago harto con Ignacio. Le, le explico, bueno, varias, hartas cosas alusiva al deporte, a la salud y como potenciar el, su disciplina Claro que sí, muchachos, bueno Ignacio, darte las gracias nuevamente, desearte mucho éxito, Sebastián, usted es de la Muchas casa Muchas gracias, así que gracias Gonzalo Eso usted ya lo sabe, y bueno recordarles a todos y a todas que sintonizan este programa, hicimos una, algo que no habíamos hecho nunca, que es hablar de boxeo, en lo personal es un deporte que a mí me encanta a mí me encanta el box y y va muy paulatinamente ahí en estos programas especiales A abarcar distintas áreas del deporte Para que ustedes también se vayan interiorizando sin ningún problema Por mi parte me despido Nos encontramos la próxima semana Ya retomamos Ataque Directo Vamos a hablar del toque del Maipo Martes y viernes de 20 a 21 horas por la señal de Radio Tuzuna X Vuelve Ataque Directo Lautaro de wind En donde vamos a estar informando todo lo que acontece con... El cuadro que dirige don Carlos Encinas en el primer equipo masculino. La profesora Paola Mendoza en el plano femenino. Y lo que está aconteciendo también con nuestros cadetes que van a volver en esta temporada. Un gran placer. Nos encontramos por la señal de Radio Tuzuna X. Nada nos calla. Y por supuesto en las plataformas digitales de Ataque Directo. Arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter. Ataque Directo Radio en Instagram. Y Ataque Directo FM en nuestro Facebook fanpage. Un gran abrazo. Y que sea gol. Cool. Nos vemos. Chau, chau,